Eh, soy Sabina Núcita, soy concejal de Euskera, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao eh, y en el mandato pasado estuve como, como presidente de la mesa de rehabilitación de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Eh, yo creo que para proteger la ciudad de Bilbao, nuestra villa, eh, deberíamos hablar desde dos ámbitos. Uno, centrándonos en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala y otro, como contexto de ciudad. En Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, yo creo que hay que preservar la multiculturalidad y sobre todo eh, los distintos enfoques que nos dan eh, la, la diversidad cultural y sobre todo la diversidad de las distintas comunidades que tenemos en Bilbao, la Vieja, San Francisco y Zabala. Y en Bilbao yo creo que esa misma multiculturalidad que nos aportan esos tres barrios eh, deberíamos de intentar... Eh, bueno, pues que, que sigan vigentes en esos tres barrios para complementar igual la escasez de otros barrios, como puedan ser el centro eh, que al final nos da esa gota de color o singularidad de estos tres barrios. Eh, yo creo que tenemos que introducir una conciencia eh, mayor de que los jóvenes y el futuro de esta villa pasa por, por confiar un poquito más en, en las nuevas generaciones que, que vienen detrás nuestro. Creo que además vamos a hacer una apuesta interesante en Bilbao la Vieja San Francisco y en Bilbo Rock para que no sea solamente un espacio musical sino que pueda tener acogida distintas eh, sensibilidades y sobre todo distintas formas de hacer de los propios jóvenes y hombre yo creo que, que esta villa necesita que, que se tome conciencia de que se han hecho muchos cambios, eh, que Bilbao eh, está en boca de muchos, pero que tenemos que seguir siendo cabecera en muchos ámbitos, incluidos eh, el ámbito de la juventud. Yo creo que Bilbao es diferente por, porque sí, porque somos de Bilbao, y yo no quitaría nada, eh, lo único que, que intentaría quitar eh, es algo de nuestro pasado, no, no como Bilbao como como Villa, eh, sino lo que, lo que ha estado azotando a esta sociedad, que ha sido el terrorismo, que yo creo que flaco favor ha hecho a, a Bilbao, eh, a Vizcaya y a Euskadi.